¡Hola y muy buenos días! Hoy aquí en España hace mucho frío y en los diarios de Gordon esta semana voy a hablar de lo que hemos hecho para no pasar frío este invierno. Hablamos de todo en la segunda parte. El coste de calentar la casa Aumenta en, en cada respiro Es que te vas a la cama Te acuestas Y te levantas Y ha subido, han subido los precios ¿vale? Entonces, en esta, esta casa Aquí en el campo Claro que no tenemos gas natural Así que tenemos que usar una estufa eh, Es un, una caldera de gasolio, vale De diésel pues ha subido una barbaridad y calculé que cada día nos iba con la calefacción puesta nos iba a costar algo como 25 euros el día, el día y me parecía un poco mucho, ¿no? así que hace un año y yo instalé, yo personalmente, lo, lo hice yo Instalé un... Eh, lo que se llama un insert de pellets ¿Vale? Es una un caseta de... una caseta de pellets Y... Los pellets cuestan ahora, ¿sabes? El año pasado, un saco de pellets cost, costaba 4 eh, euros Y ahora cuesta 7.50, ¿Vale? Casi el doble pero en comparación con el, el gasóleo, pues, mucho menos. Así que lo que hacemos ahora, ponemos el fuego de pellets por la mañana y los, los fuegos de pellets, sabes, la, la, la estufa, da mucho calor. Así que con, en, en el salón siempre estamos muy a gusto durante el día. Dejamos las puertas abiertas y se filtra un poco el calor ¿no? al, al dormitorio. Pero claro que durante el día los dormitorios se empiezan a enfriar. Y nada, lo que hacemos por la noche es, en los últimos, las últimas dos horas, ponemos la calefacción. Entonces la calefacción está puesta un par de horas, quita el frío del aire pero no calienta las camas, entonces estábamos entrando en las camas con mucho frío así que Cynthia vio que, que estaban vendiendo esas mantas eléctricas pues cuando yo era niño, mis abuelos usaban esas mantas eléctricas y tienen mala fama, siempre fuegos y incendios y, y la gente con accidentes con la manta eléctrica, ¿no? Pero, obviamente, ya han, han, han mejorado mucho. Y hemos comprado mantas eléctricas. Y es como... es, es una manta muy muy finita, eh, de buena calidad. Y las hemos puesto debajo de la, de la funda que va encima de, del colchón. Así que... Eh, los encendemos, las, eh, encendemos las mantas en, en, en la cama de los niños y en nuestra cama una hora antes de ir a la cama y entrar en la cama y obviamente las apagamos antes de entrar en la cama. Yo no quiero dormir encima de eso, pero todo desenchufado, pero un calor en, en, la, en la cama, un calor Así que eh, creo que hemos encontrado la man manera de, de manejar eh, los precios, que, que está, eh, estamos en un, un momento de locura. Y noto que las compañías eléctricas, de, de, de, de luz, las compañías de gas eh, y lo, los, las compañías que venden gasolina, están haciendo ganancias que nunca en la vida han tenido, como han el triple de, de, de ganancias. Bueno, pero es para otra conversación. Entonces, ¿qué tenemos en nuestra casa ahora? Tenemos eh, 12 paneles eh, solares. Así que hoy no, porque no, no hay nada de sol, pero estamos produciendo nuestra luz. Y estamos usando la luz para calentar la cama, eh, pellets para calentar el salón y calefacción para calentar la casa un poco por la noche. Y así a, a ver si podemos aguantar este invierno así. Espero que sí. Vale, ¿qué hacéis vosotros? Es que mucha gente ya está en, en la situación de o como o caliento la casa. Es, es un... Es un momento horrible para mucha gente. Bueno, entonces, espero que tengáis las casas por lo menos calientes, ¿vale? Pero una manta eléctrica es una buena idea, ¿eh? Solamente, y así vas, vas a dormir bien, bien calentito. Ok, chicos, hasta luego. Adiós.